Ok, aquí estamos tratando de enseñarle a alguien de mi familia cómo hacer arroz. Okay. Este, tenemos arroz, ajo, un vaso. Vamos, como no tengo para cantidades, haz de cuenta que es un tanto, ¿ok? Una latita de tomate, caldo, no tomate, aceite, agua, y un cuchillo. ¿Ok? A ah, ver, primero vamos a prender la estufa, yo le pongo a 5 ¿ok? Y le vamos a echar aceite, okay. le echamos el aceite, más o menos, más o menos así, ¿ok? Después de eso... En esta ocasión voy a hacer un tanto, que viene siendo una taza. Solo le vas a echar el, ar el arroz. Lo está tirando ya, tiradito. Lo llenas hasta el tope. Hay mucha gente que lo lava, yo en lo personal no lo lavo. Espero a que el aceite se ponga medio calientito, que yo pienso que ya echándole uno, nos vamos a dar cuenta que está caliente todavía no ¿Qué? Sí. ok Cuértale ya ya bien. estuvimos esperando un momentito para, para ver si se movía ese granito ya se empezó a mover, quiere decir que el aceite ya está caliente echamos nuestro tanto de arroz asegurándonos que no tuviera nada ok lo dejamos y para esto tenemos otra olla esta es donde vamos a terminar el arroz. ¿Lo ves? Pongo. Si pusimos un tanto. ¿Ok? Ay, ay. Vamos a poner dos tantos de agua. estamos uno. Aquí está un tanto. Lo echamos a la olla. ¿Sí ves? Ok. Vamos a echar otro. A mí se me hace que le quitas el volumen, Beba. El sonido, ¿no? Ponlo en mute. Le echamos otro. Ok, ya serían dos. ok ¿Viste? Van dos. Y en este momento le vamos a poner el caldo de nortomate. Aquí yo, perdón. Yo aquí como que es saltanteo, vamos a decir, uh, no sé cuántas cucharadas, pero si usan este, esto, esto es lo que yo le echaría. Pero para esto yo no le echo sal. Se le echo ahí y es como si yo estuviera haciendo mi caldo de pollo con hortomate. Lo cierro, le prendo y lo pongo igual a 5, ¿ok? Es 4. Ah, cuatro, perdón. Pero a fuego medio. Agarro mi espátula. Mm, sí. Creo que no tengo espátula. Ok. Espérame tantito. Ah, no. Estoy buscando una espátula. Espérate. ¡No tengo espátula! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Desesperación! ¡Desesperación! <risa> ok. Así pasan en los videos. ¿Listo? ¿Una, dos, tres? Oh, sí. ¿Me estás grabando? Sí. ¡Ah! Te oímos todo. Ay, no me vas a ir. Ok, va. No, mejor ponle sonido para ver qué dices, ya de perdida. Cooking with me the quarantine files. O sí. Oye, oh, sí. Oh, no, ¿oíste? Sí, dijiste que a mí. sí, pero ya después, ya después como que me dicen que no irte. Este dice, dice Johnny que que uh, cooking with me quarantine uh, files. Files. Okay, so haz de cuenta, mira, le puse la lucecita para que veas. ¿Ves cómo? Yo, yo no los dejo dorados. ¿Ves cómo empieza a estar unos cristalinitos y otros ya se ponen blancos? Uh -huh. Ok. So yo le sigo dando, pero yo no, yo no digo que se me quemen. De hecho, no creo que ni todos se me quemen. Yo le doy hasta que veo el tanteo que se están tostando, se podría decir. Tostando. Tostando, ¿verdad? No, sí, tostando. Sí, ¿El arroz? ¿El arroz se tosta, ya? Ok. Mira, párale tantito. Oye, no, para no. la próxima, voy a poner a Jessy. <risa> ah perdón. ¿Está bien no? Desde México, para ustedes, Jessica. Ok, ahí va. Ve, fíjate, fíjate el arroz, Eva. Fíjate el arroz, ¿qué? ¿eh? Se está, o sea, se cuenta que ustedes como que la mitad está blanca y la mitad está como... Como cristalina todavía. Estoy queriendo ver a ver si te enseño uno. Sí se ve bien. Sí se ve bien, ¿verdad? El ok, déjalo. Déjalo, vuelvo a poner así. Ok, para esto, normalmente yo tengo una latita de tomate pequeña. Pero esta es de 15 onzas. Obvio que no le voy a echar todo. La abro. Estas se me hicieron bien... Bien chidas porque... Todo, todo de una pequeña. ¿Para una taza de arroz? Uh, es que no es una taza, es un tanto, ¿ok? No, no, no, y si, yo sé, o sea, pero de un tanto es una taza sí, de café. Sí, una taza, es, que taza. Voy, es que voy viendo, por ejemplo, si yo veo que esto es muy poquito arroz, pues no le echo, no le echo toda, pero, y guardo poquita, de una, de una taza, de una, perdón, de una latita. Mira, para esto ya está... Ya está nuestra agua. Si ¿Sí te digas, haciendo el broth. Uh -huh. Ok. Ya se está haciendo broth. Pero sea, yo cuando yo transfiero ya todo... Ya, ya va a estar. Ok. Sigue el asunto aquí. Meneando. ¿Se dice meneando? Meneando el arroz. Sí. Meniando meneando el arroz. Normalmente lo hago con una espátula, pero... Porque se me hace más fácil. Pero con esta... Con esta cazolita que nos mercamos no se pega nada, así es que... ¿Verdad? Adiós. En la boutique de la Macy's. Este... <risa> ay, ay, ay, espera. Mira, <risa> vos Macy's. Ok, pues Robinson's May, que ya no existe, pues... <risa> no, pues la cambiaron. No estamos hablando de cosas así. Estoy grabando. Ok. Mira. sola la vuelvo a dejar. Yo trato de, de, de que, hacerlas así como poner entre todo el, el, la, la cacerola. Uh -huh. Para que se queme y luego le muevo. Uh -huh. Pero haz de cuenta, lo mío ya está como tostadito. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, ya se ve como más amarillito. Ok. So, ¿tú, qué? ¿Tú le das más? Mm, sí, un poco más. Ok, porque yo haz de cuenta como ya estoy casi podría decir que está. Um, ok. Para mi gusto, cuando yo le echo el, el tomate, a mí me gusta echarle un ajo. No sé si tú le eches ajo, pero yo sí. Mira, vamos a. Bien fácil. A ver, te voy a, te voy a poner aquí al ladito. Espérame tantito. yo agarro y con mi. Lo voy a. Con mi cuchillo lo voy a mm. abrir, le voy a quitar, pobrecito, ah no no, qué ah no, Ok. y lo voy a echar aquí en mi basurita y nomás ah, a mis hijos no les molesta hallar cosas en, en el arroz, soy yo nada más pues, lo hago así como como en cuadritos, ¿sí sabes? No, ni muy chiquito ni muy grande, se lo echo Ok, viste que se lo echó? O lo no Ok. Entonces agarro y lo empiezo a menear. Creo que del momento que le echo el ajo, como que se empieza a más este, tostar. Ok, eso está bien tostadito, se empieza a cocer el ajo. No queremos que el ajo amargue. ¿Qué es eso? ¿Amargue? ¿Amargue? ¿Se amarga? Sí. ¿Qué es eso? No sabes que se no, a amargar. No sé es mm, bitter. que no se haga bitter. Ajá. Ok, solo vamos a echar. Ya te ves. Ahí va, ahí va. Hice una cuevita. No, perdón, no una cuevita. Una choya. <ríe> Para los que saben que es una choya. Este, hice un pocito. No, tampoco. ¿Con yo? <ríe> no un pocillo, no. Mira, ¿liste? Y empiezo a mezclarlo. ¿Ok? Pero no importa. Yo pienso que por eso te hace tan oscuro. Ok, ahí está. Uh, esta, olla, esta que segura me está gustando demasiado porque no se pega nada, pero. Ok. Yo además o menos la tanteo. Para mi gusto. le falta un poquito más. Como no la he tanteado bien. Yo creo que le eché. Uh, casi, casi la mitad. Pero no. No. ¿Usted la tercia parte? Podría decir. Mira, para esto ya está mi olla con el agua a todo lo que da, mira. ¿La ves? Ok. Le bajo. Todo en mi cara. A dos, perdón. <ríe> ¿La cámara grabó? Sí. Ok. Ok, para esto nueva, para poderlo transferir. A Agarro y le echo agua para mi gusto ok para mi gusto si yo tuviera la chiquita de las latas yo le echaría toda la lata lleno mi lata de agua y esa misma agua con lo que le quedó de, de, de jitomate se le echo aquí, ok ya viste? y ahorita si uh, tuvieras aquí huele bien bonito jitomate con el ajo, el ajo le da un olor que olvídate Está aterrón la punta aquí. Ok. Esto ya está. ¿Verdad? Ya le bajé a lo que es el miago Y esta cosa ni voy a ocupar a espátula. Se la voy a echar aquí. Toda. Se No, no, no, no, no, no. Cuidado. Ok. Le trato de quitar todo lo que puedo. ¿Ves? Ok, eh. No te acerques tanto. ¿verdad? Ok. Apago la de acá y lo no más, esto es lo único que hago fíjate bien uno, dos tres, mezclando todo, tapo ok, lo pongo que queda a medias exactamente medias de donde está lo pongo a uno es dos no, es uno ok, y en el timer, 20 minutos no más no menos ya? Esto ya no se abre. Vamos a detener y regresamos en 20 minutos. Ay, no, si siento, es bien difícil. A 8 minutos todavía de espera. Les quería mostrar cómo está el arroz gorgoreando. No sé si alcanzas a, a enseñar, Jan. Este, está gorgoreando. Todavía le falta. Yo sigo con uno entre en medio de 1 y 2 de flama. Enseñales la flama, Jan. Para que vean lo, lo que es la flama bajitita, bajitita y todavía nos queda exactamente 7 minutos con 40 regresamos 9 6, ¿no? 4, 3, 2 1 ok amigos se ha cumplido la fecha de conocimiento no, no <laughs> se ha cumplido, ya está apagamos si puedes okay. ves yo le apago. Si tengo así como que tiempo de sobra o lo que sea, yo así lo dejo un ratito. 10 minutos o lo que sea. cocoy Espérame tantito que. Con eso de que tenemos que tomar vitaminas. En nuestra cuarentena tenemos que dar las vitaminas a los niños. Este. ¿Ya? Ok, listo. ¿Listos para abrir? no listos. Okay, es que todo este ruido se allá le... ¿Listo ya? Porque va a aventar el humo, ¿ok? Sí. So, ¿No se va a empañar? No. Ok, listo. ¿Qué va? ¿Lista? Uh -huh. Ok, lo voy a hacer así. Okay, Ahí no, no sale uh -huh. nada. ¡Uh! Vean el arroz. ¿Qué? ¿Ves el arroz? ¿Qué? ¿Viste? ¿Cómo se te ¿Qué hace? Arroz, ¡Qué Porque le quedó todo el tomate de un lado y bien saco del otro. No, no, no, espérate. Chato. Es que se mueve, beba Okay. A mí eso no me molesta. No, hold on. Dile que lo agarre. Only two. Ok. Haz de cuenta que es dependiendo la llama. Yo en lo personal cuando lo hago y está el aire prendido, el, el, el aire acondicionado, siempre la flama se va para en un lado. Full moon también. Hoy lo fumo. Son, Entonces aquí lo único que hago es esto. Fíjate bien. Uno de los grandotes y lo desfloreo. Ok. ¿Estás viendo? porque si lo dejo así se va a pegar, cuando se seque cuando se seque, perdón, cuando se enfríe se va a pegar, mira uh, ahorita si lo viera Jessy ya estuviera cociendo huevos vaya vaya vaya allá, para allá no, esto, esto ¿le gusta el arroz con huevo cocido? sí ¿Eh? sí está medio raro, ¿verdad? pero así salió esa muchacha no me creas, Jessy no te gracias y te queremos mucho y te extrañamos. Ok. So, ahí está. Ahí está, mi arroz. Si se fijan, está perfecto para comer. Vamos a vamos a probarlo. Espérenme, no me grabes, por favor. No me grabes. Beba. Ay, no me comé lo fijo. <risa> perdón, perdón. La boca. Mm, delicioso. Mira, a mí, ¿viste cómo te dije de, del nortomate? Yo no le echo sal, perdona, nadie le dije, yo no le echo sal. Con eso es todo, suficiente. Queda excelente, nada, ni le falta ni le sobra. Está perfecto. Gracias. Gracias por vernos. Por acompañarnos en hacer arroz. Don't forget to like, comment, subscribe and comment whatever you want, My Y sigan viendo next. las recetas, y sigan viendo las recetas de la cuarentena en la casa de Cookie Mundo Mí. ¿Verdad? Ah, compartan, por favor. Dile adiós. Adiós.